Hola, ¿qué tal? Amigos de Noticias de Última Hora, bienvenidos a la información más importante de las últimas horas en nuestra página Noticias Internacional Internacionales Mundo y aquí en esta plataforma. Ministerio de la Defensa de Rusia habla de avances en la parte occidental de Artyomoks y la posible evacuación de personas civiles para las próximas horas por parte de Kiev. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bershuk, ha pedido durante la noche del jueves a los residentes de Bakhmut que salgan de la ciudad por los fuertes... ...que están teniendo lugar, ya que las tropas rusas están atacando zonas residenciales, recordando que durante la jornada de ayer, cinco civiles fallecieron y nueve resultados. Deben evacuar de inmediato, porque cuando te quedas, te pones a ti y a tus seres queridos en riesgo, especialmente a los niños que se ven obligados a quedarse contigo, ha explicado la viceprimera ministra a través de un mensaje en Telegram. Kiev podría estar preparando una contraofensiva teniendo en cuenta los anuncios de los Wagner sobre la falta de las provisiones en la línea del frente en los grupos de asalto Volodymyr Zelensky dice que la contraofensiva de la Federación de Primavera ya ha comenzado Volodymyr Zelensky presiona en Múnich para que el país ucraniano sea parte de la Unión Europea ¿Es hora de que Ucrania sea parte de pleno derecho de la Unión Europea? La mayoría de los europeos apoyan la decisión de Ucrania. Ya hemos ganado el estatus de un país candidato. Ya nos estamos preparando para iniciar la membresía. Negociaciones. Ya estamos unidos con la economía europea. Logística y energía. Esto no es. No hay alternativa a la victoria de Ucrania. En la celebración de los 30 años de Gazprom, Vladimir Putin lanza mensajes contra Occidente argumentando que ha sido parte de la obstaculización del desarrollo de la empresa. Putin defendió este bien a los esfuerzos del gigante Gazprom, sometido desde hace un año a sanciones internacionales en respuesta a la intervención militar de Rusia en Ucrania. Hoy Gazprom está demostrando una gran responsabilidad en su trabajo, eficiencia y sostenibilidad. A pesar de la competencia desleal, por decirlo con franqueza, y de los intentos directos desde el exterior de obstaculizar y ralentizar su desarrollo, Gazprom sigue adelante y lanza nuevos proyectos. Curiosa respuesta de la vocera de la Cancillería de Exteriores María Sajarova a funcionaria del norte que alienta a Kiev a luchar por la península de Crimea. Hay una base de drones en Crimea desde donde se lanzan drones que los iraníes le han dado a Rusia. Son sitios de comando y control en Crimea que son esenciales para que Rusia controle todo el territorio, incluido el puente terrestre. Son instalaciones militares masivas en Crimea que Rusia ha convertido en almacenes logísticos y administrativos esenciales para esta Ra. esos son objetivos legítimos Ucrania los está atacando y nosotros lo estamos apoyando de usted. y usted todavía sueña con la derrota de Rusia y ahora también está pidiendo al régimen de Kiev que lance una contra Crimea, tiene algo que hacer en casa Victoria Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, dice que luchará del lado de Rusia si hay una agresión ucraniana en su territorio lo he embutido. Bielorrusia solamente entrará en el conflicto en un solo caso de que un soldado ucraniano venga a agredir a nuestra gente en nuestro territorio. Es el único caso donde Bielorrusia atacará con Rusia ucrania. Corea del Norte advierte que responderá con fuerza a los ejercicios militares de Corea del Sur y Occidente. Los invito a que se queden hasta el final del video y aquí está toda la información más importante de las últimas horas en nuestro canal muchas gracias por su audiencia En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias La información la emiten medios en las últimas horas que dan cuenta del avance que están teniendo las tropas de la Federación allí en Bakhmut, específicamente en Arteomox y según se resalta la toma de Arteomox es la clave porque de allí tendría una dificultad enorme en las tropas de Kiev para poder recibir los suministros de equipos occidentales y seguir la primera línea de la defensa. Según el diario Avia.pro, la situación sigue siendo demoledora, sobre todo porque la resistencia de las AFU es alta. Bakhmut sigue siendo o estando en una gran parte en control por el ejército de Ucrania, pero los Wagner y el ejército ruso están optando por hacer un círculo más grande a las tropas ucranianas. Es decir, que defienden esta región. Según había punto pro, si logran avanzar hacia los perímetros occidentales, se habla que el cerco sería mayor y los riesgos de que haya pérdidas mayores es bastante alto para Kiev. Pues se habla de que hay por lo menos 15.000 a 20.000 unidades del ejército y voluntarios luchando contra los rusos ahora recordemos que todo es táctica porque también se está hablando de que desde Kiev están alentando lo que podría ser una contraofensiva en los próximos días allí en Bakhmut por parte de Rusia teniendo en cuenta la información que divulgó hace poco el director de los Wagner, Yevbeni Prigozin sobre la falta de municiones de sus agrupaciones y las críticas ante los pocos avances de las tropas rusas en esta zona por parte de los Wagner <risa> Recientemente la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zaharova ha expresado declaraciones bastante curiosas contra la señora Victoria Nolan, subsecretaria de Estado del País del Norte, que en las últimas horas ha alentado a Kiev, que debe luchar con lo que tiene contra Rusia, incluso alentando a Vladimir Zelensky con realizar operaciones para tener como objetivos puntos militares en la península de Crimea.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 Me gustaría dar un consejo a Victoria Nuland. Victoria, encárguese de los globos blancos y los ovnis. Navegan por Estados Unidos en grandes cantidades. Y como podemos ver, no le sale muy bien lidiar con estos objetos no identificados de manera rápida y eficiente. Su gente se usted y usted todavía sueña con la derrota de Rusia. Y ahora también está pidiendo al régimen de Kiev que lance una contra Crimea. Tiene algo que hacer en casa, Victoria. Nos llama mucho la atención la respuesta del funcionario del Departamento de Estado en el Carney Endowment, que fue el canal donde transmitieron la entrevista y que es donde estamos sacando este material. El think tank Aaron Miller le pregunta sobre la dependencia de Europa con el norte y esta fue la respuesta. No por los Estados Unidos y me pregunto, ¿cómo va el papel de Europa ahora? Bueno. Diría que, diría que volviendo a la pregunta de la historia desde el principio, creo que si somos honestos con nosotros mismos, el norte ha sido el organizador de las democracias durante casi 100 años. Si no es más correcto. Aquí la funcionaria le envía una crítica indirecta a lo que es el mundo multipolar que impulsa China con sus aliados, lideran China y Rusia. Volver a tomar la decisión de entrar en la primavera... En la primera guial, la segunda mundial y el orden posterior a la fría es algo de lo que deberíamos estar completamente orgullosos porque no estamos obligando a nuestros aliados y socios. Estamos creando una comunidad de intereses comunes y la gente se une por porque sus intereses en los nuestros están alineados y sus valores y los nuestros están alineados. Lo cual es diferente a lo que está pasando en el pacto de Varsovia y lo que está pasando en relación entre Rusia y China ahora. Escuchen ustedes mismos, Nuland en esta misma declaración se alaba de haber hecho parte en ese momento que en el que Washington a través del sistema querían integrar a Rusia y China para que hubiera paz total en la década de los 90 todos lo hicieron se estaba moviendo en una dirección democrática esperábamos que China si lo integrábamos en el sistema global eso los haría más abiertos ciertamente yo fui parte en los años 90 en los años impares y sabíamos que si convertíamos el G7 en el G8 y si acercábamos a Rusia en la OTAN, en el acto fundacional de la OTAN Rusia o crearíamos una zona de paz una zona de paz más amplia y que todas las naciones intermedias vivían con soberanía y dignidad. Victoria Nuland hablan que en ese entonces se vivía bueno y con buena soberanía hasta que apareció el presidente ruso Vladimir Putin con sus ímpetus de hombre insatisfecho con el sistema, según Nuland. Una zona de palmas amplia y que todas las naciones intermedias vivirían con soberanía y dignidad. Entonces aparece un tipo, como Vladimir Putin, que quiere hacer retroceder la historia y recrear la Unión Soviética. Y sabes que no importa la oportunidad que le des a los países si tienes un líder, que es un actor insatisfecho en el sistema. Y está dispuesto a asumir el tipo de riesgos que ha tomado Putin en lugar de construir su propio país. Esto es lo que va a obtener y deberíamos habernos protegido. Eso. Creo que, sin palabras espero sus apreciaciones mis estimados amigas y amigos en el canal y en nuestra página. El presidente del Consejo de Seguridad de Rusia ha dicho que si la península de Crimea se convierte en otro Afganistán, los funcionarios, o en especial Nulan, serían la responsable de los resultados. El presidente de Rusia Vladimir Putin y su homólogo Alexander Lukashenko se reúnen en esta jornada para tocar temas, tratar temas importantes para ambas naciones como la cooperación económica, integración regional y un tema obligado la crisis en Ucrania. Lukashenko se ofrece para mediar en el conflicto y es enfático en afirmar que desde Occidente hay intereses en que la se prolongue y asegura que su país solo entraría en conflicto en el caso de que hubiese una agresión ucraniana. La ofensiva rusa vaticinada para la primavera ya comenzó, afirmó el presidente ucraniano Vladimir San quien vuelve a pedir a Occidente más, más para contrarrestar los avances rusos cito las palabras, los ataques rusos ya se están produciendo desde varias direcciones afirmó el líder ucraniano en una entrevista que concedió a la BBC, aseguró que las fuerzas ucranianas lograrán poner resistencia a estos avances hasta que puedan lanzar una contraofensiva, cuyo fin volvió a pedir nuevos suministros armamentísticos a Occidente las armas más modernas aceleran la llegada de la paz, las armas son lo único, el lenguaje que Rusia comprende expresó Zelensky, el mandatario subrayó que su país quiere garantías de seguridad y que cualquier compromiso territorial debilitaría a su país insistió en que Kiev nunca llegará a ningún acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin porque no hay fe, esto se produce en medio de las declaraciones de funcionarios del departamento de estado de los cuales Rusia ha estado enviando un número de tropas adicionales a la zona de combate, el secretario Lyud Austin declaró el jueves que las fuerzas rusas aumentaron el fuego de artillería en la zona de Arteomox, una ciudad clave en la región del Donetsk que ha visto intensos fates en los últimos meses. Corea del Norte advierte que dará una respuesta contundente en caso de que Estados Unidos y Corea del Sur lleven a cabo sus ejercicios militares conjuntos, según ha informado la agencia de noticias británica Reuters. El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano informó este viernes que si el Norte y Seúl realizan los ejercicios programados enfrentarán una fuerte reacción. Los simulacros planificados entre Estados Unidos y Corea del Sur conducirán a una escalada de tensiones en la región, enfatizó el gobierno de Kim Jong Un. Entre un portavoz de la can norcoreana ha calificado a Washington y a Seúl de los principales culpables de la inestabilidad de la península y ha remitido contra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por hacerse el de la vista gorda mientras que Estados Unidos intenta convertir la zona en una base militar. Además, consideran lamentable el silencio que guarda la comunidad internacional ante el comportamiento injusto del norte aseverando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no toma medidas adecuadas al respecto, dijo Pyongyang y que lo hará ellos para poder defenderse. El norte no descartó usar armas nucleares para proteger a Corea del Sur. Si el Consejo de Seguridad también se deja llevar por el Norte en adelante, la República Popular de Corea del Norte se verá obligada a reconsiderar las medidas de acción adicionales por no hablar ya de las categorías de actividades militares rutinarias. Si el Norte opta por exhibir la fuerza y responder a todo con fuerza, igual lo hará el gobierno de Kim Jong-un. Hará lo mismo advirtió en la nota recogida por la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA. Corea del Norte asegura que siempre será un país equipado con armas nucleares pese a la desesperación del norte y cargar contra la ONU por ser cómplice de Occidente. El vocero también anunció que los dos aliados planean realizar este año más de 20 entrenamientos militares conjuntos. Corea del Sur y el Norte intensifican sus propios ejercicios militares para contrarrestar al norte, mientras que Pyongyang alertó de la escalada de tensiones en la zona por dichos simulacros. Las autoridades norcoreanas alertan al norte y a sus fuerzas de que las militares que constituyen para la región podrían ser respondidas con fuerza nuclear abrumadora por parte de Pyongyang.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 Muchísima atención porque Gazprom podría convertirse en el mayor proveedor de gas de China para el futuro próximo, algo que no ve posible Josep Borrell en sus últimas declaraciones. Pues bien, esto lo tiene el diario TAS. Dice que el presidente Vladimir Putin felicitó a los trabajadores del gigante gasístico. Como activo de los 30 años de su fundación, y remarcó que los planes de la compañía responden a los intereses nacionales de Rusia. Asimismo, dicen que la planta, la empresa rusa Gazprom, tiene por delante una tarea ambiciosa de unir la infraestructura gasística de las regiones europeas y orientales, según la información publicada por la compañía celebrando este aniversario. De acuerdo a la información, se habla que se evalúa que a finales del 2022, Gazprom, los yacimientos para extraer el gas natural, rondan las ganancias por los 35. Billones de metros cúbicos con los que en el futuro. Rusia podría convertirse en el mayor proveedor de este hidrocarburo para China Por su parte, Putin celebró el liderazgo de la empresa Gazprom en los yacimientos disponibles en volúmenes de extracción y entregas de gas natural Cito las palabras del de líder del Kremlin Me alegra felicitar a todos los trabajadores de Gazprom, son más de 490 mil en esta fecha significativa señaló el mandatario en un video mensaje Los planes de Gazprom responden a los intereses nacionales de Rusia como uno de los centros soberanos del mundo multipolar valoró el líder ruso, Recordando que por mucho tiempo el gas seguirá siendo uno de los recursos naturales más valiosos y su demanda solo va a crecer. También Putin destacó los volúmenes disponibles de dos yacimientos recientemente investigados en la península de Yamal, el de Bobanen Kobo y el de Harasa Bay, de 5 y 2 billones de metros cúbicos respectivamente. Se tratarían de reservas astronómicas para cualquier país y no hablo de las demás posibilidades de Gazprom que son incomparables a las de cualquier país extractor de gas, resaltó el líder. En las últimas horas, preste mucha atención, Hungría y Francia se oponen a las sanciones de la Unión Europea contra la industria militar rusa. Esto prácticamente es un revés para la Unión Europea. Peter Sijarto, es el ministro de Exteriores húngaro, dijo que juntos están luchando contra la discriminación de la energía nuclear dijo hace pocas horas y está es la información estos dos países se están oponiendo a las sanciones de la unión europea coinciden en que el bloque no debería de imponer las sanciones contra la industria nuclear rusa si también este martes dijo que hay un entendimiento estratégico entre los dos países hungría y francia sobre la importancia de la energía nuclear y que la existencia del acuerdo es ahora de la manera más exitosa que debe de haber cooperación bilateral, recogieron algunos medios. Estamos de acuerdo que no tiene sentido imponer sanciones a la cooperación nuclear con Rusia, dijo sijardo tras una reunión con la ministra francesa para la transición energética Agnes Pani Runacher. Juntos hemos luchado mucho para que la Unión Europea clasificara la energía nuclear como sostenible y juntos luchamos contra la eliminación de la energía nuclear. Previamente el canciller anunció que Budapest no apoyaría las restricciones contra el sector ruso. En cualquier caso, Hungría no habría dado su consentimiento a las posibles sanciones relativas a la cooperación nuclear y nos alegra que Francia también vea este tipo de medidas que no tienen sentido. Además, agradeció al gobierno francés por permitir a Framatom suministrar el sistema de control de la nueva central nuclear de PACS y recogió que el éxito de las inversiones en la planta es la clave del suministro eléctrico fiable y duradero de Hungría. Los países que pueden producir una parte importante de la energía que ellos mismos utilizan estarán en una posición ventajosa para nosotros. Esta opción la ofrece la energía nuclear y por lo tanto la inversión en los PACS. Hasta aquí dejamos el video, muchísimas gracias a ustedes por la audiencia, si son nuevos los estamos invitando para que se suscriban, activen la campanita roja de notificaciones, nos dejen un su comentario en una cajita de respuestas. Muchas gracias por su apoyo, Recuerde para darle cobertura a este video nos ayuda con la manita arriba. Un abrazo, los queremos mucho, gracias por su audiencia.